Tu amor de aquí No me digas que no te lo advertí Falta respiración, espacio de distracción. Un feliz cuento que nadie te relato, obvio.